Bien, estamos en uno de los predios de Granja Laguna, Colorada, este, ubicado en el municipio de Tepatitlán y Acatic, Jalisco. Eh, somos una empresa multiespecies, en aves tenemos 380 mil aves en producción de huevo para plato, tenemos 500 vientres en la producción de cerdos y unos 250 vientres de ganado bovino. Como es bien sabido, el, el estado de Jalisco, y principalmente enfocado en los, en los altos de Jalisco, se produce el 20% de la proteína animal del país, y pues el, el, el gran reto de, de estar dentro de este clúster, por así llamarlo, eh, es, es el, el aspecto nutricional en primera mano, ¿por qué? Porque es el 70-75% de tus costos. del 2013 aparece, aparece PED casi normal, 3-4 semanas, mortalidad de 70-80% regresa a los 6 meses, vuelve a suceder 3 semanas de 70% de mortalidad en lechones recién nacidos, incursionamos con, con la inclusión de este producto y, este, y a partir de entonces eh, hasta los 13-14 meses de que había pasado el brote se presenta la enfermedad pero ya una manera casi casi subclínica entonces es donde vemos que, que si sí, el estar cuidando el, la, la integridad intestinal de las cerdas te ayuda además a promover cierto cierta capacidad de reacción en su sistema inmune y nos ha estado ayudando en este, en este aspecto Vimos que necesitábamos cuidar la integridad intestinal y, y, y volteamos al mercado a ver qué productos había y, y surgió ahí Diamond Bee XPC. Y posterior a esta edición ha habido cambios significativos en la presencia y, y, y duración eh, de los brotes. Una vez que empezamos a trabajar con Diamond B hemos visitado sus instalaciones en Cedar Rapids, este, hemos visto el equipo de investigación y pues todo esto te va dando confianza y te va fortaleciendo lo que lo que tú estás viendo en, en el área de producción. Primero, eh, el resultado que se está dando. Segundo, los nombres que aparecen en el mercado. El, el precio es bastante competitivo, si no es que muy similar. Y el background, la investigación que tiene Diamond Beat, te da confianza de que estás comprando un producto que está hecho no nomás de buenos deseos, sino de, de buenas este, investigaciones y, y, y trabajo detrás de él. Ahí nos tocó ver trabajo en conjunto con universidades, su centro de investigación, eh, te da confianza que lo que estás adquiriendo está probado científicamente. El, el hecho que Diamond Bee tenga esa investigación detrás antes de sacar sus productos al mercado eh, te da un soporte, te da una confianza. XP, un mejor bienestar intestinal en las cerdas, eh, un costo económico y, y valor de retorno bastante viable bastante viable, y, y el, el sistema inmune, algo me imagino que tiene que estar haciendo para que tengamos estos cambios dentro de la producción de la grana. Y, y yo, lo, yo lo he hecho, compañeros que, que, que, que padecen el problema, este, yo, lo, yo lo he compartido, a ver, utilice este producto, este, pruébalo. Y, y, este, y lo seguiría haciendo porque a mí me ha funcionado y sí lo haría. Soy Ezequiel Casillas Padilla, este, administrador de la granja Laguna Colorada y recomiendo el producto de Diamond Bee XPC en, en, en los vientres, en, en las puercas para mejorar el bienestar intestinal y el sistema inmune de las mismas.